Con mendrugos, gatito Cuyano. Por esa calle abajo va mi comadre. Por esa calle abajo va mi comadre. Con el compadre al hombro, ¿dónde queda? medio curado. Comiendo sopa y pilla se ha indigestado. Segunda nomás. Se va la segundita en el día de la tradición. Pone la cara como vizcacha Cuando el compadre chupa Muestra la hilacha ¡Eso! La comadre le dice Move las tabas ¡Esto se acaba!